¿Cómo están? Yo soy Cristian, encantado de estar aquí con ustedes el día de hoy Súper, súper buena vibra, como siempre El día de hoy les traigo un tema que creo que les puede servir tanto a hombres como a mujeres Porque realmente, muchas veces cuando estamos en una relación Empezamos a hacer cosas que nos hacen sentir bien Y las hacemos pensando que son cosas buenas para la relación Sin embargo, no nos podemos a pensar que ese tipo de cuestiones o acciones en el futuro pueden convertirse en un problema para nuestra relación. Es por eso que decidí hacer este video con cuatro cosas muy, muy, muy, muy importantes y básicas que uno debería de evitar al principio de la relación para que en el futuro no existan problemas eh, como consecuencia de estas acciones. Eh, estas acciones son como... son como ovejas disfrazadas de lobos. Uno piensa que son algo bueno, pero si uno las sigue haciendo, con el tiempo, la relación se puede quebrantar, ¿ajá? ¿Ah? Entonces, vamos a platicar de esto el día de hoy, pero antes, ya saben la regla. Chicos, chicas, si no están suscritos, hagan el favor de suscribirse aquí arriba, les prometo que el video vale la pena. Además de que si le dan clic en la campanita, ustedes van a recibir notificaciones de futuros videos que están relacionados con temas como este. Eh, si tienen alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia, no olviden dejar los comentarios después de ver el video. Si el video les gustó al final, después de verlo todo completo, les gustó algo, denle like. Y si no les gustó, denle dislike también. Pero entonces déjenme en los comentarios qué no les gustó, por qué no les gustó, y cómo se puede mejorar y con mucho gusto esto me va a ayudar a hacer las cosas cada vez mejor y mejor así que sin más preámbulo vamos a empezar que uno debería de evitar hacer al principio de relación para que no causen problemas en el futuro. La número uno es el tiempo que pasan juntos. Es muy común, muy común que conoces a alguien y son, se hacen pareja y entonces tú sientes que necesitas compartir todo tu tiempo con esa persona porque realmente no puedes hacer otra cosa más que pensar en esa persona y estar con esa persona y sentirte súper bien cuando estés con esa persona entonces es normal que sientas que quieres pasar cada segundo, cada instante, cada milimésima de segundo con esa persona, claro y probablemente esa persona si siente lo mismo que tú quiera hacer lo mismo y entonces los dos van a estar súper súper contentos de estar el mayor tiempo posible juntos, ¿cierto? ¿suena bien? Sí ¡No! No, ahí está el primer error Cuando una relación empieza es normal que si nos sintamos como... como así, como que queremos estar todo el tiempo con esa persona Pero debemos recordar que una relación es como un maratón ¿eh? Un maratón, tú no empiezas a correr un maratón a la máxima velocidad, no tú empiezas a correr el maratón a una velocidad que sabes que te va a permitir mantener la misma velocidad el mayor tiempo posible o por lo menos hasta que el maratón termine ¿Ah? si no, si de repente empiezas a correr a toda tu velocidad, sí, los primeros metros, los primeros tal vez minutos vas a estar muy por delante que todos pero te vas a cansar muy muy rápido y vas a ser probablemente el último que llegue al final de la meta. Esta analogía me refiero al hecho de que cuando tú empiezas una relación y decides pasar con tu pareja el mayor tiempo posible, posiblemente al principio se sienta muy bien, pero va a llegar un momento en el que tú o tu pareja o ambos se va a empezar a cansar. ¿Por qué? Porque es normal. En todo el mundo, todas las parejas, ninguna de ellas pasa todo el tiempo de su vida, todo el tiempo juntos. Es, no es realmente saludable. Uh, entonces, cuando tú empiezas una relación estando todo el tiempo juntos, haciendo todo juntos, es realmente muy poco probable que esa relación pueda convertirse en algo más, sin que se convierta en un problema más adelante el hecho de pasar tanto tiempo juntos. Es importante que desde el principio los dos eh, planeen tiempo para estar juntos planeen tiempo para estar solos y planeen tiempo para estar con otras personas como amigos o familia esto es realmente muy importante porque recuerden que antes de ser pareja somos individuos y como individuos es realmente necesario tener las necesidades básicas de individuo completamente eh, de forma completa antes para que podamos convertirnos en una pareja o ser parte de un equipo entonces eh, el primer error que las personas cometen es pasar demasiado tiempo juntos. Yo entiendo que quieres estar todo el tiempo que se pueda con esa persona, pero los primeros meses va a estar muy bien, pero después se van a cansar. Y entonces cuando se cansen, muy, uno pensaría, bueno, pues si nos cansamos, pues dejamos de estar tanto tiempo juntos. Sí, suena lógico, pero generalmente cuando eso pasa es porque uno de ellos, una de las dos personas se cansa primero. Cuando eso sucede, entonces... Um, la otra persona por, probablemente siga estando en el hábito de querer pasar tiempo juntos. Entonces cuando tú tratas de evitarlo o tratas de empezar a tomar tu espacio, la otra persona podría pensar que hay algo mal, podría pensar que ya no estás interesado o interesada, podría pensar que ya no, te, que ya no lo quieres, ya no la quieres, en fin, hay muchas cosas que podrían pasar por su cabeza. Eh, y si tú de repente llegas y dices, sabes qué mi amor, eh, pues creo que fue muy padre que estuvimos pasando mucho tiempo juntos eh, desde que empezamos Pero creo que ahorita pues necesitamos tomar un poco más de espacio y tener más tiempo para cada uno de nosotros Si tú llegas y dices eso, por mucho muchas bonitas palabras que les pongas, es muy probable que tu pareja sienta que algo anda mal ¿Por qué? Porque desde el principio la, la o lo acostumbraste a que pues, se veía el mayor tiempo posible. Y si de repente cortas, recuerden que no son, los humanos somos seres de hábito, entonces no podemos simplemente cortar los hábitos así tan tajantemente. Entonces si de repente cortas ese hábito, vas a sentir naturalmente que algo está mal y... Podría empezar a ocasionar un problema porque van a empezar los reproches de que ah, ya no quieres estar tanto tiempo conmigo como antes Es porque ya no me quieres como antes, es porque ya no te interesa, porque conociste a alguien más Y en, en fin, empiezan todo este tipo de cosas que no tienen, por, no tienen razón de ser Pero si desde el principio tú eh, Por mucho que tengas ganas de ver a esa persona todo el tiempo Te aguantas y estableces tiempos y espacios para verse y tiempos y espacios para ti y tiempos y espacios para tus amigos y familia entonces eso va a hacer que las cosas que la relación crezca en una base de confianza en una base de saber y, y entender que cada uno de ustedes necesita su espacio entonces ese es el primer error que deben evitar que desde el principio quieran pasar todo el tiempo juntos el segundo error eh, es las muestras de afecto. Ajá. Eh, obviamente, como dije al principio, inicias una relación y lo, lo que quieres es demostrar lo mucho que te importa a esa persona, ¿no? Y entonces empiezas a hacer todo lo que puedes. Vaya que tenemos cinco lenguajes del amor y algunas personas usan más de uno o dos para demostrar el afecto que tienen por esa persona. Entonces empiezan a hacer eh, muchas cosas y entre ellas... Pues, evidentemente, eh, mostrar su afecto con favores o haciendo cosas por la otra persona o comprándole cosas o trayéndole cosas, etcétera, etcétera. Bueno, um, ese es otro error que se debe evitar. No caer en el exceso de dar demasiado. ¿Por qué? Porque piensa en ti. Piensa en cómo tú pensarías. Si alguien llega y te da un regalo, lo aceptas con sorpresa y agradecimiento y dices, ah, gracias, de verdad, qué buena persona, qué buena onda, eh, no lo esperaba y me hizo sentir muy bien. ¿Ah? Pero si esa persona llega todos los días a darte un regalo, después del décimo regalo ya no va a ser una sorpresa, probablemente, probablemente después del tercer regalo ya no va a ser una sorpresa, va a ser así como que, ay mañana me llega otro y mañana me llega otro y entonces vas a dejar de estar sorprendido o sorprendida y vas a dejar de estar agradecido o agradecida porque lo vas a... es cuando empezamos a dar las cosas por eh, sentadas ¿Ah? es cuando empezamos a dar las cosas que ah bueno, esto está llegando constantemente entonces uno se acostumbra a recibirlo constantemente y damos las cosas por sentadas dejamos de valorarlas como realmente deberíamos por qué? Porque nos acostumbran las otras personas a que constantemente nos lleguen regalos o acciones que nos muestren interés. Entonces eso es algo que debes evitar hacer con tu pareja. ¿Por qué? Porque si lo no haces una vez, si haces algo por tu pareja una vez, le va a encantar y le vas a hacer sentir muy bien, o lo vas a hacer sentir muy bien. Pero si lo no haces todos los días, va a llegar un momento en el que tu pareja va a pensar más que es tu obligación a que es porque algo a que, a que es porque realmente quieres hacerlo explicó explico? Entonces... Eh, y es cuando las mujeres, muchas mujeres se quejan de que los hombres no valoran lo que ellas hacen Bueno, evidentemente muchos hombres no valoran lo que las mujeres, lo que su pareja hace porque no nos dan tiempo para que podamos valorar lo que tenemos Es decir, nos van dan constantemente, constantemente por supuesto que no valoramos Y lo mismo pasa con las mujeres cuando un hombre está constantemente dando regalos, dando lecciones, llevándola a hacer nada, llevándola aquí en los mejores lugar, lugares la mujer empieza a sentir que es la obligación del hombre hacerlo y entonces el día en que, en que el hombre no lo haga, va a haber un problema, porque es que, ¡hey! ¿qué pasa? ¿Por qué, no, ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste el otro? ¿Lo hiciste antes para demostrarme que me querías? ¿Ya no me quieres? ¿Por eso no estás haciendo ahorita? En fin, todas estas Cosas que empiezan a surgir como un problema. Entonces, evitar, evitar dar demasiado. Ese es el, ese es el error que se comete. Evitar dar demasiado es lo que tienes que hacer. Eh, empiezas una relación, un regalo por aquí, de vez en cuando, un detalle, está bien, pero no de forma constante. Porque, bueno, uno se aburre. Suena feo, pero vaya, que si le das a un niño un helado de vainilla se lo come completo si le das dos se lo come completo si le das tres, cuatro, cinco va a llegar un momento en el que no importa lo mucho que le guste el helado lo va a dejar ¿por qué? porque está harto del helado está cansado del helado entonces se va a empalagar y lo va a querer dejar por un momento ¿ok? el tercer error es algo parecido pero que también podría uh, parecer no tan obvio los cumplidos los cumplidos y las palabras de afecto. La primera, la primera vez que le dices a tu pareja algo lindo, tu pareja realmente recuerda, lo, lo tiene en su memoria y realmente produce un efecto en su cuerpo y en su mente. Por ejemplo, si le dices te amo la primera vez, muchas personas recuerdan la primera vez que eso, que eso sucedió. ¿Por qué? Porque es algo, fue algo especial, fue algo único, fue algo que realmente se dio y le hizo sentir en ese momento especial. Pero, si tú le dices a tu pareja, te amo, todo el tiempo, cada segundo, cada mensaje de texto, cada vez que hablan, cada... es algo muy bonito, es algo muy lindo y es algo que muchas parejas hacen, pero cuando eso sucede, llega un momento en el que la palabra te amo pierde por completo su significado, pierde por completo eh, realmente lo que debería de ser, se convierte en un nos vemos al rato o se convierte en un buenos días, se convierte en algo tan común que realmente cuando uno lo escucha o alguien se lo dice ya no, ya, no, ya no produce ningún tipo de sentimiento en el cuerpo, y no solo con esa palabra, me refiero a, en general a cualquier cosa que uno le pueda decir a tu pareja, decirle a tu pareja te ves muy guapa el día de hoy la vas a sentir muy bien si es en una ocasión especial o si de repente surge de la nada pero si tú lo dices todos los días te ves muy guapa, te ves muy guapa sí, vaya que le va a gustar pero va a llegar un momento en el que va a perder su significado porque va a pensar que solo se lo dices por el simple hecho de decirlo y no porque realmente lo sientas no porque realmente... No porque realmente se vea a ella guapa o atractiva, ¿no? Y lo mismo con eh, todo, con cualquier cumplido que le pueda hacer a tu pareja. Es por eso que el error número 3 es excesos de cumplidos. Cuando tú realmente estás constantemente dando de cumplido a tu pareja, diciéndole lo bueno que es, lo feliz que estás de que esté en tu vida, lo agradecido que, lo afortunado que eres por tenerla o tenerlo, eh, lo increíble que es la relación. Está muy bien si se hace de vez en cuando, pero hacerlo constantemente e incluso mm, varias veces durante el día no es bueno. ¿Por qué? Porque entonces tu pareja empieza a tomarlo como eh, como decirle buenos días al vecino. Vaya, que lo hace todos los días y realmente no tiene el mismo el mismo efecto que debería de tener. Entonces, evita dar cumplidos o dar palabras de afecto de forma tan usual o definitivamente no de forma diaria. Hazlo cuando realmente venga de ti, cuando realmente sea la ocasión. Si vas a invitar a tu pareja a salir y realmente eh, ves que, su, que tu pareja hace un esfuerzo para verse bien, vas y le dices, te ves grandiosa, te ves fenomenal, te ves súper sexy. Entonces le dices una vez, y ella lo va a sentir, lo va a sentir que realmente lo dices porque realmente lo quieres expresar, porque realmente lo sientes en ese momento Y no porque simplemente eres como un robot repitiendo las mismas palabras constantemente, ¿vale? Entonces, um, bueno, ese es el otro error Y el, el número 4 también, el error número cuatro es... Um, el no darse tiempo, bueno, es un poco relacionado con el primer punto, pero voy a hacer más énfasis aquí. El, número, el error número cuatro es no darse tiempo para pasar con amigos o familiares de forma individual. ¿eh? Como dije al principio, hay veces que las parejas quieren hacer todo juntos, ir a todos lados juntos, y eso implica algunas veces que si hay alguna reunión con los amigos, pues tu novia te dice hay poder contigo y entonces llevas a tu novia con tus amigos y todos tus amigos están ahí sentadotes, solteros, pasándola bien y tú estás ahí con tu novia entonces vaya que está fuera de lugar y lo mismo pasa con las chicas que están ahí todas las chicas hablando de chicos hablando de esto y del otro y llega una que siempre trae al novio y bueno está bien, está bien que se amen, que se adoren y que sea lo mejor que te haya pasado en la vida pero necesitan darse su espacio, es importante que como individuo tengas tu espacio, tengas tus amigos, tengas tu vida porque entonces así vas a estar realmente eh, completa y un individuo, un individuo completo es más capaz de tener una relación en pareja que un individuo que está eh, eh, límite o limitado en algo, ¿explico? entonces eh, es muy saludable que le digas ¿sabes qué mi amor? te amo y te adoro pero hoy te quedas en casa o hoy ven con tus amigos o hoy haz lo que tú quieras porque yo voy con mis amigas a tomar agua. te vas con tus amigas, platicas con tus amigas, te desconectas del novio, de tu pareja, de lo que sea y realmente pasas el tiempo con tus amigos, con tus amigas, con tu familia, con quien sea ¿Ja? no cometer el error de que estás con tus amigas y tienes el teléfono, ay mi amor te extraño, ay mi amor sí, sí, ay mis amigas son tan aburridas, me gustaría estar contigo, no, no, no, olvídate de eso, porque vaya, estás con tus amigas, pero estás en el teléfono con tu pareja, no tiene ningún sentido, es el mismo problema, están pasando tiempo juntos a través de un dispositivo móvil y no te das la oportunidad de realmente estar presente en el lugar con tus amigas o con las personas con las que estés. Entonces, no cometan ese error, de ese tiempo, una vez cada dos semanas o una vez a la semana, si es posible, salir con tus amigas, ver a otras personas. ¿Por qué? Porque también existe este error de, de eh, cuando una persona tiene pareja es pum, desaparece el mapa. ¿no? Oye, y planita, invítala para que vayamos a tomar algo. No, está, ya tiene novio, acuérdate que ya tiene novio, ya no sale desde que tiene novio. O, oh, Fulanito, oh, oh, invita las cervezas, vamos a caer a su casa. Eh. No, ya tiene novia. Acuérdate que ya no sale porque tiene novia, le pegan, le pegan. Entonces, este tipo de cosas no son realmente saludables. Date el tiempo, dense el tiempo, cada uno de ustedes, de realmente seguir pasando tiempo con los amigos, porque es importante, como de forma personal, tener uh, una perspectiva diferente de personas diferentes que no están pasando tanto tiempo juntos con nosotros entonces, ese es el cuarto error y si pudiéramos resumir todo en un solo punto ustedes se dan cuenta que no caer en los excesos es el punto principal ¿Ah? no dar demasiado, no, no, que no sea el exceso de cualquier cosa en una relación ¿por qué? porque como dije al principio es un maratón entonces desde el principio tienes que empezar a dar la pauta de cómo quieres que la relación se vaya dando para que en el futuro les permita a ambos sentirse a gusto, sentirse bien darse tiempo para extrañarse y darse tiempo para que las cosas vayan a flote y empiecen a, a bueno para que se, sigan avanzando en vez de eh, bloquearse o en vez de detenerse o en vez de simple y tener, empezar a tener problemas por estas cosas tan sencillas que desde el principio se pudieron evitar ¿Vale? Y bueno, eso es todo Espero que el video les sirva de algo, estoy seguro que sí No olviden suscribirse, darle like si les gustó o algo les pareció interesante Denle like y algo no les gustó eh, Pónganle favoritos, compartanlo con las personas que ustedes saben Esos amigos que de repente desaparecen cuando tienen pareja Esos amigos que de repente pasan todo el tiempo como muéganos juntos de aquí para allá, que van al baño juntos, vaya eh, en fin, comparto con esas personas que ustedes saben que necesitan escuchar esto y, eh, bueno, también me gustaría escuchar sus comentarios, ¿Qué, qué piensan, qué piensan al respecto, cuáles son otros errores que las personas cometen cuando empiezan una relación ¿vale? y bueno, eso es todo no olviden eh, suscribirse, ya lo dije bla, bla, bla. Eh, síganme en Instagram si tienen alguna pregunta o duda o comentario que, más personal pueden seguirme en Instagram, me mandan un mensaje y con mucho gusto les respondo si me mandan un mensaje tienen que seguirme Que ¿okay? no solo me mandan el mensaje porque a veces me mandan cartas kilométricas y ni siquiera se toman la modestia de seguirme, eso no los respondo, ¿ok? Eh, pero si me siguen y me mandan un mensaje Con mucho gusto les presto más atención En fin, cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Chao, chao, chao